Compañero Diego ha tenido pérdida total de enchufe Así que no sé si. Vale, está la misión en 5, 4, 3, 2. Compañeros, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos en, cubriendo las noticias de el día de la policía con novedades sorpresas. Justamente hoy tenemos al señor Escual, ¿verdad? Teniente Squal, sí, recién subido en la comisaría. Felicidades ¿Sí? ante Gracias. todo. Muy bien. Empezamos en 5, 4, 3, 2, Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, a todas y cada una, a todos y cada uno de las compañeras y compañeros policías en este su día, muchas felicidades y todo nuestro reconocimiento por la gran labor de, de protección que realizan por nuestra querida ciudad. Como expresa el comisario David Ramírez, el Día del Policía, en realidad, habríamos de conmemorarlo los 365 días del año, las 24 horas que se realizan la gran labor de servicio y protección a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Y en este mismo día, y en este mismo momento, hoy celebramos y conmemoramos el Día del Policía. En este mismo momento, miles de policías están a lo largo y a lo ancho de nuestro querido Estado cumpliendo esta función. A todos y a todas una de ustedes, compañeros y compañeras, quiero decirles muchas felicidades, muchas felicidades por todos estos años, que si algo dejan constancia, es de un alto sentido de vocación por el servicio y la seguridad de nuestra ciudad. Dejo la palabra al comisario David Ramírez. Por favor, un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Bravo, no. bravo. bravo. Felicidades, comisario. Bravo. Bravo. Buenas, hoy estamos reunidos para anunciar grandes cambios en la policía Hoy quisiera que estuvieran la mayoría de las personas que le sirven a la patria, pero lamentablemente están haciendo sus cosas. Un policía es aquel que se destaca por brindar un servicio al ciudadano tanto en seguridad como sirviéndole. Hoy me complace anunciar que una persona que ha empezado desde cero ha hecho por su mérito y valentía ascender por cada rango y dando grandes resultados a, las horas, a la hora de las intervenciones, negociaciones, incluso colocando multas, infiltrándose, ir a socorrer a las personas salvaguardando con los primeros auxilios para salvar sus vidas. Adicional a eso, eh, para mí es el mayor orgullo, Presentar a todos sus a acá, sus compañeros, familias, altos rangos de la policía, el FBI, Guardia Civil y Ejército, al nuevo teniente, el señor Squad Leston. Parece al frente, señor Esquad. Bravo. Bravo. bravo, bravo, bravo, bravo, al frente, al frente mío. Lo da. <risa> Vale, señor Vígame, Escual. Comisario. Yo, como comisario de la, de la ciudad, le coloco a usted la medalla que lo acredita como teniente de la ciudad y espero que cumpla, que cumpla a cabalidad el siguiente juramento. Señor Escual, jura usted a Dios y promete a la patria defender esta bandera hasta perder por ella su vida. Y no adorar a sus jefes, compañeros, subalternos en acción de guerra o en cualquier otra ocasión. Lo juro. Bueno, si así lo, lo jura que Dios y la patria lo premien, y si no, en ella los demanden. De acuerdo. Bienvenido, Teniente. Yo como su comisario espero que siga dando buenos actos de fe y tolerancia y sobre todo hacer crecer el cuerpo de la policía y enseñándoles que no es fácil, eh, no es fácil, pero el que tiene perseverancia y espera el tiempo adecuado puede lograr muchos éxitos en su vida. Muchas gracias. A usted, comisario. Bueno, les presento al nuevo teniente de la ciudad. Bienvenido. Muchas gracias por este voto de confianza. Vale, y algo que tenga que usted decirle a las personas que va a empezar a servir allá a los, a los medios de comunicación. Pues espero que, que si necesitan ayuda no duden en llamarme, Papá. a mí o a mis otros compañeros. Eh, esto es un, un gran honor para mí y espero no defraudar a nadie. Hermano, hazme una foto. ¡Corre, corre! ¡Hazme a una foto! Estás un río? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ahora para otro lado! ¡Jeje! Gracias. Eh, palabras del señor agente del FBI, Joy Carroll. Felicidades, teniente. Bueno, quiero dar las gracias a todos los entes ciudadanos, medios de comunicación, compañeros, y MS por participar en este día de conmemoración para, la, para lo que es el Cuerpo de Policía, el SPD y todos los miembros de seguridad pública. Quiero también agradecer a lo que son mis compañeros por su gran labor en nuestro cuerpo, siempre brindando la mejor, el mejor servicio de seguridad posible. También quiero felicitar de manera personal al nuevo Teniente Scott Leston por su nuevo rango. Felicidades. Les saludo con honor ante la bandera y a nuestros hermosos... Muchas lugar. gracias. También quiero recordar que cada uno de nuestros compañeros son personas que riesgan su vida cada día para proteger a todos y cada uno de nosotros. Por eso les saludo el día de hoy y les conmemoro también a ustedes, porque ese es un día de celebración para ustedes y cada uno de, de vosotros. Hola, gracias. Gracias. Saludos al comisario. Feliz día, señores. Gracias. Gracias. gracias. gracias. Gracias. Bravo, bravo. Vale, por favor, todos formarse acá al frente. Señores, muchas gracias por proteger esta ciudad. Espero que siga siendo así. Tienen un nuevo teniente en la policía, al cual va a ser una de mis manos derechas. Cualquier cosa, cualquier consulta, si no estoy yo, está el señor aquí presente. Espero que, obviamente, como él les ha tratado, ustedes también expresen en él y voten su confianza en él. ...que él es uno de los nuevos altos cargos de la policía, ¿de acuerdo? Y quiero felicitarles a cada uno por este grandioso día. Muchas gracias. Vamos a sacar una foto con la cámara, ¿no? Vamos. Venga, comisario, póngase aquí también. Y a la cuenta de tres, saludamos todos, ¿ok? Vale. Ok. Uno, dos, tres. Perfecto. Ay, perfecto. comisario, creo que le va un poco tarde la reacción. No, no a ha no. salido perfecto. Sacaré una buena foto, te lo aseguro. Perfecto. Gracias. Pues no. Muchas gracias a todos por venir. A, la, a, los, a las esposas, a los hijos, a los, a los cuñados. gracias. A los gracias. medios de comunicación, muchas gracias por hacer esta transmisión. Bueno, ahora iremos al zapato rojo, la terraza. Se van a invitar tragos y comida los artistas. Uy, lo que me gustaba mi. Mí... Yo he venido por vaso, esto a mí pues me importa. Muy bien, ya me he dado la señal. Empezamos en 5, 4, 3, 2. Hola compañeros, pues aquí estamos ahora con el señor José Caldero de Rango, inspector, ¿verdad? Sí, inspector de la policía. Bueno, ¿y cómo se siente usted en el día tan especial como el que ha sido hoy? Pues bien, la verdad, este evento no lo había yo celebrado antes, pero muy contento de que se celebre un día para todos nosotros, los que estamos aquí, los que no han podido venir, de mis compañeros. Ah, muy bien, ante todo felicidades y enhorabuena por ti y a todos tus compañeros por un día tan especial. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y algún mensaje o saludo que quieras dar a la ciudad? Pues por lo primero, felicitar a todos mis compañeros, los que han podido venir y a todos aquellos que no han podido estar aquí por nuestro gran día. Ya que por una vez que se celebra algo para nosotros, pues hay que alegrarse, verdad. Y nada más a los ciudadanos que ya saben que cuando necesita a la policía pues llamarlo sin dudarlo Perfecto Pues muy bien, conclusiones a la entrevista Conducir con cuidado y en, en caso de peligro llamar a la autoridad, es cierto ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias don José Caldero, inspector de la policía Muchas gracias a ti bueno, Adiós. saludo. Ahí está. El compañero Diego ha tenido pérdida total de, de enchufe, así que no sé si... Vale, me está la misión no. en 5, 4, 3, 2... Dime... Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy hola, estamos hola. En, cubriendo las noticias de el Día de la Policía con novedades sorpresas. Justamente hoy tenemos al señor Escual, ¿verdad? Teniente Escual, sí, recién subido en la comisaría. Felicidades ¿Sí? ante Eso. todo. Muchísimas gracias, señorita. Es todo un honor servir a mi país. Enhorabuena, bueno, compañero. Y bueno, unas palabras fritas aquí. ¿Cómo te sientes en un día tan especial? Pues sinceramente no sabía nada, me han engañado como un bobo, pero muy contento. Ah, ha sido una sorpresa. Bueno, pero ha sido verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy muy contento y espero estar a la altura del cargo. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿algún saludo especial que le quiera dar o algún mensaje a la ciudad? Más que mensaje quiero darle la enhorabuena a todos mis compañeros, ya que no he llegado aquí yo solo, ha sido gracias a todos y, y a su apoyo y su ayuda y diaria y, y todo eso. Bien, bien, bien, bien. ¿Algo más que añadir? No, nada más, que espero que os lo paséis muy bien todos aquí celebrando el Día de la Policía. Y que no, no, no os olvidéis, la ley siempre está ahí. Mm, Interesantes palabras. Pues nada, aquí la entrevista del señor escual, el señor Teniente escual. Enhorabuena y felicidad de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita. Que tenga muy buena noche.